amigos de TechCetera. hoy vamos a hablar nuevamente de un tema que podría llegar a interesarles a varios y sobre todo en esta época del home office, en donde los roles, los lugares se mezclan entonces uno a veces no sabe efectivamente qué dispositivo debe usar en qué ambiente por lo mismo hoy vamos a estar con la gente de HP hablando sobre las impresoras porque sí, efectivamente todavía se usan ¿Hasta qué punto? Pues eso es lo que seguramente vamos a querer aclarar en este live. Y también nos va a acompañar otra persona de Techsetera, que es Andrés. Aquí tenemos a Jorge Caviglia de HP. Él nos va a contar un poco sobre las impresoras a nivel empresarial. Y Seguramente Andrés también nos va a acompañar para hablar de este tipo de dispositivos como el que yo tengo atrás. Ahora... Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Jorge, no, no, Muy no sé bien. si nos escuchas. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Me escuchas ahí bien? Te, te escucho un poco cortado, un poco cortado. Oh, mientras, mientras tú arreglas eso, voy a ir invitando también a Andrés para que se nos una. Mientras Jorge arregla su conexión, entonces, como les venía contando, vamos a Andrés, ¿cómo va todo? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bien, bien, aquí deseoso de, aclar de aclarar un montón de preguntas que seguramente la audiencia va a tener sobre estos dispositivos como el que tengo aquí atrás. Mm, la serie 400 de HP. Exactamente, que entre otras cosas es un, un dispositivo empresarial, ¿no? Sí, es un dispositivo empresarial y uno ya no sabe qué pensar. La empresa es la casa, la casa es la empresa. O sea, hay que despejar un montón de dudas. Sí, eso del home office es algo que, que nos ha cambiado la vida. Entonces, pues, hay que ver en qué momento una impresora se convierte en algo empresarial y qué la hace precisamente empresarial. Porque, pues, seguramente nosotros tenemos un dispositivo de estos en la casa que hace, pues prácticamente lo mismo, pero estas deben tener algo bastante especial, ¿no? Esperemos que Jorge se una nuevamente. Entonces, pues, Andrés, sigue ahí porque lo veo un poco callado, un poco quieto. No, usted ustedes es el que veía yo un poco congelado, de pronto el internet que se vuelve algo loco de vez en cuando. Sí, pero bueno, aquí estamos de nuevo, esperemos sí. que, que Jorge suba y nos aclare porque es sí que hay muchas dudas, o sea... ¿En qué momento se vuelven empresariales? ¿En qué momento se vuelven de casa? ¿Qué los diferencias? ¿Puedo hacer lo mismo con las dos o cambian cosas? No, y por ejemplo, a mí, yo tengo una duda grandísima y es eh, que soy una multifunción? Exactamente. Mm -hmm. Ahí está Jorge hablándonos. Sí, Jorge está diciendo que está teniendo problemas para ver, conectarse. Tengámosle un poco de paciencia. Uh -huh. Vamos a ver. Eh, Jorge, toca que no, nos vuelvas a pedir nuevamente eh, subir. Yo voy a intentar subirte. Vamos a ver. Ten, ten en cuenta una cosa, Felipe. Dadas nuestras últimas experiencias con HP, es más fácil algunas veces configurar una impresora que una entrada a Instagram. ¿no? Pero, <risa> bueno, ya, sí. ya le estamos enviando aquí la... La invitación a Jorge para que venga y nos ilumine, nos saque que todas estas dudas que efectivamente tenemos tanto nosotros como los otros usuarios, que son los los oyentes, porque recuerden que en TechCetera somos usuarios, no somos expertos, nos pasa lo mismo, nos fallan las cosas... Entonces, pues por eso buscamos precisamente soluciones para que la gente. No, pero, pero ahí sí hicieron, porque yo para experto, para dañar y desconfigurar una impresora y para que se me atore el papel, he sido toda la vida, ¿no? Y estaba imprimiendo <risa> la tesis de grado y me di cuenta que tenía los cartuchos vacíos. O sea, de verdad, en eso sí he sido experto. Bueno, ¿y ahí qué pero hizo? Es... Ah. ¿En, es, en ese momento, ¿qué hizo? Salió, pidió rápido. No, me... Tocó salir, no, tesis de grado de pregrado, ¿cuál Rappi? <risa> no, ¿en, ¿en qué tenía yo en ese momento? En mi Motorola L6 creo que no instalaba Rappi, o sea, no, no, no, eso fue salga corriendo y había solo una tienda HP en Manizales o una tienda donde vendían los cartuchos de HP y compre y devuélvase volando, no, eso fue una locura. Que le alcanzó el tiempo, por lo, por lo que veo se graduó, o, esa, o es sí. una de esas historias ah, que... Sí, ahí, ahí vi Juliana, se acaba, ahí está, Juliana Collar, se acaba, es una amiga que está exactamente en la misma situación, está terminando su tesis, que no le pase a usted Juliana, tenga los cartuchos cargados No, sí, llegué, pero pero rozando. Ok, bueno, menos mal que lo logró y efectivamente... se nos fue Felipe. No, no, no, aquí estoy, aquí estoy totalmente, los oigo y estoy esperando que, que ah, okay. Jorge se suba, precisamente. Ya le mandamos la, la invitación para que nos acompañe en este live. De hecho, Juliana le está respondiendo que sí, que efectivamente, ojalá, ojalá no le pase. Ojalá no le pase, porque. Y al parecer, Jorge sigue teniendo problemas para acompañarnos. Ay, qué lío! Vamos a ver. Y lo que usted dice, en, en ciertas ocasiones es más fácil configurar la impresora, aunque tienen, falla de ser, aunque tienen fama de ser difíciles, que, que... eso, Fabio, ahí? ahí estamos, ahí estamos, por fin. ¡Qué bueno, fantástico! No lográbamos conectarnos, no, no había forma, ¿eh? no sé si es el... La conexión de wifi o, bueno, no sé, alguna configuración. Los escuchaba los escuchaba hablar, pero no, no pude decir toda la charla mientras mientras me conectaba. Eh, no, bueno, ahí estamos. No te preocupes. Jorge, la, la primera pregunta que tenemos, tanto Andrés y yo como toda la audiencia, es ¿qué hace una impresora empresarial o de hogar? ¿Qué es la diferencia? Bueno, en, en líneas generales la diferencia está en la, en la robustez, está en las prestaciones y fundamentalmente está en la eh, capacidad de administrar esa impresora eh, de manera remota. Eh, los, los equipos empresariales tienen capacidades de administración a distancia, eh, en general las empresas tienen eh, flotas de, de impresoras eh, desparramadas en distintos lugares, ¿no es cierto? Pueden ser en sucursales, pueden ser en oficinas, pueden ser en fábricas. Y hemos visto que a partir de la situación de la pandemia, muchas de estas impresoras están situadas en, en las casas de los empleados, ¿no es cierto? Entonces, con una impresora de hogar perdemos esa posibilidad de administrar y de que esa impresora sea parte de la flota de la empresa. Y con los equipos empresariales eh, logramos justamente esa capacidad. podemos eh, administrarla, manejarla y hacerla funcionar de la misma forma que lo hacemos como si estuviese ubicada en la empresa. Jorge, ¿los parches de seguridad también se pueden mandar así de manera remota? Totalmente. Y esa es una de las grandes ventajas de esta nueva línea 400 Center, que hemos lanzado, que le permite al administrador de IT, desde una sola consola, mantener las mismas políticas de seguridad para todas las impresoras, estén ubicadas en donde estén, dentro de la red de la empresa. Y esa es una gran ventaja, y, y justamente era el gap que teníamos en nuestro portfolio, y logramos completarlo con, con esta línea. O sea, que teníamos impresoras pequeñas, impresoras de 40 páginas, pero no tenían esta capacidad de Enterprise eh, que permitía administrarlas a, a distancia, ¿no es cierto? Entonces, eh, este lanzamiento nos permite, llegó de manera muy oportuna en un momento en donde justamente estamos viendo que muchas impresoras salen de la oficina tradicional, ¿no es cierto? Y, y no solamente estamos viendo esto en, en oficinas en hogares, estamos viendo también muchos espacios de coworking, o nuevos lugares de trabajo, ¿no es cierto? Distintos a los a los tradicionales que conocíamos. Totalmente. Ahí, ahí tengo yo una pregunta, Jorge, un poco ampliando en el tema. Eh, cantidad de historias ha escuchado uno y, y cantidad de documentales, incluso veo uno, en Netflix hay un par muy buenos, de el hacker llegó a la empresa utilizando una debilidad en la impresora. ¿Y ahora que estas impresoras permiten tanta conectividad y uh -huh. tantas personas conectadas al tiempo. Contanos un poco cuáles son los retos, pero también las soluciones en ese campo. Sí, para, para HP eh, la cuestión de seguridad es una cuestión de filosófica en el diseño de los productos. O sea, eh, HP aplica la misma seguridad a una computadora o a una impresora. De hecho, si te pones a pensar, una impresora en la práctica es una computadora, tiene un sistema operativo que se llama firmware tiene una conexión a internet, tiene una conexión a red, eh, puede tener una conexión inalámbrica, estás enviando y recibiendo información continuamente. Entonces, nosotros eh, no protegemos dispositivos, nosotros protegemos la información de la empresa. Entonces, si la protegemos en una computadora, la protegemos en un dispositivo móvil, como puede ser una tablet, puede ser un teléfono, ¿por qué no la vamos a, a proteger en una impresora? ¿No es cierto? Entonces, justamente eh, suele ser uno de los eslabones eh, olvidados, digamos, dentro de lo que es del, el, el ecosistema de, de seguridad de la empresa, porque muchas veces no, no, no se tiene presente que, que justamente es una puerta que puede quedar abierta. Eh, en ese sentido, eh, las soluciones de seguridad que tenemos, como te decía, eh, de hecho están desarrolladas por el mismo equipo, paraguas de seguridad eh, que básicamente consiste en seguridad que ya viene instalada en la caja. O sea, HP no vende la seguridad como un servicio extra ni como un costo extra. La seguridad de HP viene embebida, viene ya en, en, en nuestras impresoras. Entonces, por ejemplo, algunos seteos de seguridad ya vienen eh, seteados de, de, desde que sacamos el equipo de la caja. Por ejemplo, puertos cerrados o ese tipo de, de configuraciones que, que pueden ser muy básicas pero un puerto abierto, eh, de hecho, hay, hay páginas web en donde vos podés buscar impresoras que han dejado los puertos abiertos y hay montones, ¿no es cierto? Entonces, eh, tomamos pequeños recaudos y le damos al administrador de IT todos los elementos para poder administrar las políticas de seguridad. Eh, y después tenemos varias capas, ¿no es cierto?, en, en lo que es el, eh, el, el funcionamiento o el, o el sistema de seguridad. Tenemos, digamos, una, una parte que nos permite defendernos de, de intrusiones, hay, hay un lo que se llama el Connector Inspector que continuamente está revisando todas las conexiones desde y hacia la impresora. Eh, tenemos también en los equipos Enterprise eh, protegido el BIOS, porque muchas veces el ataque de, de un malware o, de, o de, de un virus puede ir eh, al sistema operativo, pero también puede ir al, al, eh, al BIOS que eh, en muchos casos queda... Eh, desprotegido. Entonces, eh, en los equipos Enterprise tenemos siempre eh, lo que se llama un golden copy, una copia de oro de, de eh, física del, del BIOS. Entonces, en caso que el BIOS sea atacado, automáticamente el equipo se puede re recuperar solo. Y esto es súper importante, porque una vez que el BIOS está, está funcionando bien y el equipo chequea que no tiene ningún tipo de intrusión ya se puede continuar con la instalación del, del firmware y asegurar que ese equipo está, está protegido. Eh, por otro lado, los equipos HP solamente van a aceptar firmware original con una firma digital de HP. No hay forma de instalarle eh, un, un firmware que no sea, que no sea original. Eh, y bueno, después algunas otras características, como por ejemplo todos nuestros discos rígidos son encriptados. Eh, entonces, fíjate que hay, hay detalles en todo el diseño de la impresora. Eh, lo tomamos realmente como una, una filosofía en el diseño. Jorge, eh, ¿cómo es la, la gama o la serie de estas impresoras empresariales? Porque pues uno las ve grandes, robustas uh -huh. y demás, pero no sé si al mejor estilo de, de la DexJet Ink Advantage, que tiene como números para, entre uh -huh. más bajito, más específica o más potente, digo, uh -huh. menos específica y menos potente, y, más, y entre más alto el número, pues como dicen por acá es, es el papá de los juguetes eso uh -huh. funciona igual a nivel empresarial o como exacto exacto en, en la línea en la línea láser eh, partimos de la línea 100 a la línea 800 eh, la línea 100 200 y 300 eh, están dentro de la categoría de home print solutions que es un equipo fundamentalmente del hogar eh, un equipo m107 por ejemplo eh, es un equipo bien básico para el hogar con, con muchísima historia o sea son eh, sucesores de, de, de equipos que ya los tenemos en el mercado hace muchísimos años. Eh, y si serían, digamos, comparables con, con la Dex que vos estabas comentando, obviamente en tecnología láser. Eh, la división en la, en la que yo trabajo, que es Office Print Solutions, eh, partimos a partir de la serie 400. Tenemos la serie 400, que parte a partir de 40 páginas por minuto, serie 500, 600, 700 y 800, que son los equipos eh, A3. Eh, en el portfolio eh, que teníamos hasta ahora, la línea 400 tenía una versión pro. Esta versión pro es una versión, eh, digamos, un poco más eh, simple de estos equipos, una versión que no tiene eh, todos estos elementos de configuración a distancia, de administración a distancia. De, son equipos, digamos, más simples que los sacamos de una caja y en general funcionan conectados o a una red o a una PC directamente, de manera dedicada, pero no son equipos que eh, normalmente requerimos mayor administración. Entonces, aquí fue donde agregamos los equipos 400 Enterprise, especiales para todo tipo de, de, de, de servicio, eh, en donde tenemos las mismas prestaciones en cuanto a tamaño y funcionalidad de nuestra línea 400, que ya tenía muchísimos años en el mercado, y le agregamos todas las capabilities de los equipos superiores eh, en cuanto a que, bueno, que es de la línea esta Enterprise, eh, con, con todas las capacidades de, de administración y seguridad hiper-reforzada. Entonces, digamos que completamos ese, ese gap que nos faltaba del portfolio. ¿Y eh, ¿en, en qué se diferencia una línea 400 de una línea 500? Básicamente, en la, el volumen mensual recomendado que va a tener el equipo, un equipo de línea 400 va a ser un equipo para entre 1.000 y 2.000 páginas por mes, un equipo de línea 500 ya probablemente sea de 2.500 hacia arriba, eh, y muchas veces no tiene tanto que ver la, la, la cantidad de páginas por mes, sino la cantidad de páginas que necesitamos que se impriman en un momento determinado. Por ahí un equipo imprime pocas páginas por mes, pero necesita que esas páginas salgan muy rápido en un, en un periodo de tiempo muy corto. Por ejemplo, en algún servicio de... en algún proceso de expedición, tenemos un camión que va a salir y tiene que imprimir, antes de salir tenemos que imprimir todos los, todos los remitos o toda la documentación para que ese camión pueda salir. No podemos tener el camión esperando, entonces ahí necesitamos un equipo que va a imprimir seguramente muy rápido y quizás el volumen mensual no sea tan alto, pero en ese caso necesitamos mayor velocidad. Entonces, como pueden ver, cuando hablamos de una impresora parecería que son todas iguales, pero bueno, no son todas iguales y los usos que le damos a las impresoras no son, no son los mismos. De hecho, por eso, bueno, que todas las marcas tenemos un, un portfolio sumamente amplio, digamos, para cubrir todas estas necesidades. Jorge. ¿Cuándo me doy cuenta que necesito una láser versus la de tinta? Bueno, ahí empiezan a jugar varios factores. Eh, entre ellos la, la velocidad, los equipos de tinta. Eh, digamos, los equipos de tinta de tipo Dexjet, que, que son los que vos conocés normalmente, son equipos eh, que en general llegan hasta las 22, 26 páginas por minuto. En equipos láser ya tenemos eh, desde... Partimos desde 22 páginas y llegamos hasta 80 páginas por minuto. Entonces, ya la velocidad te marca, eh, te marca uno de los factores. Por otro lado, la calidad de impresión. La calidad, son calidades distintas. No podemos decir que la calidad de láser sea mejor que la de tinta y viceversa, eh, ya que son calidades distintas. La calidad de, de una impresión de tinta común, en un papel, un papel especial. Eh, en cambio, en un equipo láser, el, el papel no nos va a importar, porque eh, digamos que la fusión que, hace el, el, que se hace sobre, sobre el papel al, eh, al, al fusionar el tóner, eh, automáticamente hace que, que la calidad la final al tóner y no el papel. está bien Entonces, la calidad de lo que necesitas imprimir va a ser otro de los factores. Y después, el volumen mensual recomendado. Eh, todos los equipos tienen un... es como... ¿cómo te puedo decir? Eh, eh, un uso para el cual fueron diseñados. Entonces, dependiendo cuántas páginas necesitas imprimir, eh, ahí vamos a poder darte una solución con, con un equipo de... Eh, un equipo láser un equipo de tinta. Ahora bien, quiero hacer una diferenciación acá, porque... dentro de tinta tenemos dos tecnologías diferentes. Una es la tecnología Dexet, que vos conocés. En realidad Dexet ya tiene, tiene varios años en el mercado que para explicarlo simplemente es el, el equipo que conocemos que tiene un cartucho y ese cartucho, perdón, el cabezal, ese cabezal se mueve de un lado al otro, ¿no es cierto?, al momento que imprime eh, Estos son equipos fundamentalmente para hogar, para pequeñas empresas, eh, para pequeñas oficinas y hasta ese rango de 22, 26 páginas andan muy bien. Por otro lado tenemos la tecnología PageWide, eh, que es de también en donde tenemos un cabezal que como lo dice la palabra, A cuatro, eh, y esto nos permite que este cabezal. Entonces, dentro de Tinta, como puedes ver, hay equipos de hogar y equipos de oficina eh, bastante diferenciados. Felipe, creo que se le está cortando un poco a Jorge. Sí, sí, sí, un poquito, pero, pero bueno, ya, ya volvió. Eh, Andrés, sí, no ¿sí? sé si usted tiene otra pregunta, porque. ¿Sí volvió, Jorge? ¿Estás ahí? Sí, sí, sí, solo. Y solo moverse lentamente. <risas> yo lo, los escucho bien, los Perfecto. Sí, ver, ahí ¿Sí? me escuchan. ¿Me escuchan bien? Listo, Andrés, entonces. Eh, un poco cortado, pero si me estás escuchando. No, ahí, volvió, ¿no? ahí volvió, ahí volvió. Uh -huh. Sí, okay. eh, Jorge, bueno. una de las cosas que más nos ha gustado en todas las soluciones, porque de, en, en las de casa y en algunas de oficina que hemos probado, recuerdo con, con mucho... ¿Te acordás, Felipe, que ensayamos la, la NeverStop que tenía la jeringa, no como este uh -huh. gran cartucho? Era súper sí. práctico y todo el caso. Pero independientemente de la línea de productos que hemos probado, nos ha gustado mucho la integración de HP con Smart App. Esa app que puedo uh -huh. poner en mi teléfono y que me da un control total sobre la impresora. Y no solo eso, sino una facilidad grandísima para poderla utilizar. ¿no? Entonces alguien me envía un correo electrónico, me llegó con un PDF que necesito imprimir, estoy mercando, uh, la mando a que imprima. Ese es cómo concilien las arquitecturas. O sea, cómo es que tengo tanto poder en mi teléfono versus una solución empresarial versus la arquitectura empresarial. Cómo ¿Cómo pueden convivir las dos cosas? A mí la de la del de, app me parece fabulosa y me parece súper práctica. Qué tan empresarial sea, esa ya es otra discusión. Sí, pero, pero ¿cómo, sí, mira, ¿cómo concilia uno eh, esos dos universos? Sí, te, te cuento. O sea, eh, la verdad que todas estas funcionalidades surgen a partir de escuchar a nuestros clientes, digamos, de escuchar qué es lo que necesitan nuestros clientes. Y cuando hablamos de clientes es una, una gama de clientes muy amplia, desde un usuario de hogar, un usuario de oficina, un usuario que está todo el día en la calle, un usuario que trabaja el 100% de su tiempo en una, en una oficina. Entonces, a partir de escuchar estas necesidades es que HP eh, va integrando, HP es una empresa que eh, con tantos años en el mercado, eh, tiene esta gimnasia o esta destreza para poder ir encontrando los socios de mercado, ¿no es cierto? Entonces, se ha ido asociando a lo largo del tiempo con distintas empresas en donde logramos todo este tipo de, de soluciones. En muchos casos se integran tecnologías ya existentes, por ejemplo, una impresión vía Bluetooth o, o Wi-Fi, eh, es, es algo que ya existía en el mercado, digamos, ¿no es cierto? HP en ese caso lo toma y lo integra y obviamente le agrega su impronta, especialmente en todo lo que tiene que ver con, con seguridad. En el mundo empresarial tenemos el mismo tipo de integración, pero en general en general estamos hablando de equipos que están conectados a una red y en general todo lo que es impresión inalámbrica, si bien se usa, se usa en menor medida. Y esto es en general por el tipo de, de, de archivos que imprimimos. No es lo mismo mandar una, una hoja o dos hojas que mandar un job de una, por ejemplo, una póliza de seguros que tiene, no sé, 400 páginas, ¿no es cierto? Entonces, claramente... Eh, ahí necesitamos una conexión de red que nos permita eh, una velocidad mucho no. mayor. Y, y, y junto con las soluciones, bueno, vos mencionaste una solución, digamos, de tipo gareña, pero después tenemos un, un abanico de soluciones no. eh, empresariales muy, muy amplias, en donde también eh, surge a partir de las necesidades de los procesos de negocios que diseñamos esas aplicaciones. Por ejemplo, puede ser la necesidad de escanear una... Puede ser, por ejemplo, una, una póliza de seguros o un formulario. Vamos a imaginar que una persona complete un formulario y estamos esperando que venga un número de documento que va a tener ocho dígitos y estamos esperando, por ejemplo, una fecha. En ese formulario, en algún campo va, va a venir esa información. Con las soluciones digitalización que tenemos en las impresoras Enterprise, podemos eh, configurar o podemos programar eh, para que cuando esa hoja es escaneada, Identifique esos formatos que nosotros los configuramos previamente y esa información se utilice para distintos objetivos. Por ejemplo, para generar una base de datos, por ejemplo, para generar el nombre del archivo, que ese número de documento y esa fecha queden en el nombre en el archivo, entonces después es mucho más fácil buscarlo. Así que, en definitiva, hay muchísimas aplicaciones. Esa en digitalización es una de las más utilizadas. Eh, otra de las soluciones muy utilizadas hoy en día, que tiene que ver con la seguridad que mencionabas antes, tiene que ver con la autenticación. Cuando nosotros mandamos eh, una forma muy fácil de perder información sin tener al, al hacker este que vemos siempre en todas las demos y en, uh -huh. todas, las, eh, en, en todas las historias de, de, de, de, de pérdida de información, eh, la forma más fácil de perder información es mandar a imprimir algo y que quede en la impresora y no lo vamos a buscar durante cinco minutos, y en esos cinco minutos o en dos minutos esa hoja desapareció. O sea, fíjate cómo, sin ningún hacker, sin nadie con mala intención, alguien se llevó información que era importante y desapareció. ¿No es cierto? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, también tenemos soluciones. Tenemos, por ejemplo, eh, la impresora eh, va a identificar, obviamente esto requiere una configuración previa, cuando el usuario manda imprimir, eso va a quedar una cola de impresión. Y solamente va a ser eh, eh, colectado por la impresora y va a ser ejecutada la impresión cuando el usuario se identifique eh, en la impresora. Puede ser con una tar tarjeta de proximidad o puede ser también con un PIN. Todos nuestros equipos con un PIN los podemos configurar, podemos también linkearlo con el Active Directory de la, de la, de la compañía. Bueno, podemos hacer múltiples configuraciones para asegurarnos que solamente esa persona vaya a imprimir ese documento y lo pueda obtener cuando está Junto, junto a la impresora. Entonces, fíjate cómo en el, en el mundo empresarial las necesidades son otras y tenemos esas soluciones también a disposición. Bueno, ahí lanzo yo una última pregunta. Y es con respecto a todo lo que has dicho. Uno, algunas veces, incluso con una de las primeras cosas que dijiste, uno algunas veces ve la impresora como... como no tecnológicamente tan avanzada como otros dispositivos. Sin embargo, cuando uno habla con ustedes, eh, a mí me sorprendió. Felipe, ¿recuerda que en una de las últimas reuniones presenciales con HP nos dijeron, y esta tiene un disco duro de tantos gigas? Y todos éramos sí. como disco duro de qué, ¿Qué? y sí, pantalla y una impresora. En una impresora, y nosotros, que de 4 gigas, además gigas, no era megas, uh -huh. era gigas, que tenía, uh -huh. sí. el, el, tenía más que su iPhone, yo recuerdo. Entonces... Eso es, eso es bien interesante, ¿no? Hoy estamos hablando de dispositivos que realmente son computadoras que además imprimen, ¿no? Totalmente, uh -huh. totalmente. De, de, de, de hay, hecho, mira, te, te cuento. Y hay como, eh, ¿Qué cositas particulares hay? como Un poco como más de curiosidad. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? ¿Cuál es la punta de la tecnología en este tipo de, de dispositivos? Mira, si querés para, para llevarlo a lo más parecido a una computadora, nuestros equipos de la línea, la línea Flow. Tienen un teclado físico, ¿no es cierto? Eh, en donde podemos, en ese teclado físico, ingresar información. Entonces, tenemos un usuario que está haciendo algún proceso de digitalización y necesitamos que se ingrese información en ese momento y eh, mediante el teclado físico nos permite ingresarla como si estuviésemos con una computadora al lado de, del equipo, ¿no es cierto? Sin necesidad de, de, de, de llevar nuestro, nuestra laptop al lado. Entonces... Ahí tenés un ejemplo en donde realmente tenemos una computadora, prácticamente eh, una computadora que imprime, como vos dijiste, digamos. Y si te pones a pensar, ¿qué hace una computadora? Una computadora ejecuta instrucciones que nosotros le damos para distintos procesos. Y una impresora, en definitiva, es lo mismo. Con la diferencia que el producto o, o, o lo, que, lo que genera es una, una impresión en papel. Pero, ojo, cuando estamos hablando de procesos integrados, eh, incluso puede ser que eh, lo que mandamos a imprimir se imprima parcialmente, se imprime en distintos lugares, se impriman copias en distintos lugares, parte se digitalice, eh, con lo cual, eh, bueno, eh, son múltiples los usos en donde eh, realmente estamos utilizando a la, la impresora como, como una computadora. Eh, así que está sumamente integrado y, bueno, surge todo a partir de los procesos de negocios que se necesitan. Eh, cada industria tiene sus procesos de negocio, por ejemplo, en un banco es muy... Un, un caso muy clásico es la, la, el, el legajo de créditos, ¿no es cierto? Cuando alguien va a abrir un, una, una cuenta, le piden información, digamos, toda esa información se, se colecta o se guarda en una, en una carpeta física, digamos, ¿no es cierto? Bueno, eso se digitaliza y se transforma en información que queda administrada eh, en los servidores de, la, de las bases de datos de la compañía. Y eso lo haces normalmente un equipo multifuncional. Y hablaron antes, vos preguntaste... ¿Por qué se llama multifuncional? Y justamente porque estamos haciendo funciones múltiples, que no son solamente imprimir, estamos digitalizando, estamos enviando información, estamos recibiendo, estamos guardando información en un disco rígido, como te decía antes, mandamos a, a imprimir, pero no queremos que esa, esa impresión salga hasta que eh, el usuario está eh, junto a la impresora. ¿Qué hacemos? con ¿Dónde guardamos esa información que se mandó? que se envía a imprimir. Lo podemos guardar o en los servidores de la compañía o lo podemos guardar en el disco rígido que tenemos en esa impresora. Ahora, ¿de qué me sirve un disco rígido que no está encriptado y no está protegido? Eh, ¿De qué me sirve todo el resto de, de, de la seguridad si se llevan el disco rígido y se llevan mi información? Entonces, bueno, ahí es donde juega todo este, este, este paraguas, digamos, de seguridad que está en todos los niveles, ¿no es cierto? Perfecto, Hace obvio. unos años, Felipe, uno se preocupaba por la cola de impresión, y ahora sí. no, ahora resulta que hay disco duro, ahí claro. metido y puede uno utilizarlo como. Sí, sí, se, increíble se, lo se que se avanzó. Evolucionó. Se avanzó muchísimo, y acá, bueno, tenemos que ver obviamente los los eh, las marcas de impresión, pero te tienen que ver también, ¿no es cierto?, los integradores, porque la, la impresora es, es parte del ecosistema de, de una empresa, ¿no es cierto? Entonces, eh, tiene que ver la red en donde funciona, tiene que ver los servidores donde corren otros procesos, tiene que ver la integración, ¿no es cierto? Entonces, eh, lo, lo bueno es que realmente nuestros equipos funcionan con cualquier máquina de ser con cualquier marca de servidores, con cualquier ma eh, marca de networking, eh, con, cualquier, eh, con cualquier marca de computadoras, o sea, realmente nuestros equipos son eh, sumamente eh, versátiles, digamos, y bueno, creo que no por nada, digamos, tenemos una participación del mercado tan importante porque hemos logrado durante tantos años eh, eh, ganarnos no es cierto esta, esta eh, reputación, digamos, ¿no? Y la, y la confianza que nos dan nuestros, nuestros clientes, especialmente aquellos que tienen responsabilidades. Un gerente de IT hoy tiene muchísima responsabilidad, especialmente sobre la seguridad de la empresa. Entonces, eh, realmente confían al momento de, de, de tomar una decisión, muchas veces confían en, en la historia en la trayectoria de HP porque saben que, que no le fallamos. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. O sea, nos encantó saber. Todo lo que hacen las impresoras, realmente, yo solo sabía un pedacito y creo que Andrés otro pedacito, pero ni uniendo los dos conocimientos llegábamos a todo lo que nos dijo Jorge. Bueno, mira, sería, sería ideal algún día poder invitarlos cuando obviamente ahora las condiciones son, eh, son complicadas, ¿no? Pero si alguna vez podemos hacer alguna demo o podemos hacer eh, algo un poco más extenso, te puedo asegurar que hay un montón de cosas más que no te las imaginas. Yo traté de transmitirle algunas. De hecho, no soy especialista en, en, en las soluciones. Tenemos nuestros especialistas que no solo implementan las soluciones de HP, sino que también tenemos forma de eh, unas aplicaciones en donde podemos desarrollar nuestras, nuestras propias, eh, eh, nuestros propios programas y nuestras propias aplicaciones. Así que realmente hay, hay, hay mucho por explorar por ese lado. Y, y de nuevo, eh, el, el objetivo fundamental de HP es satisfacer la necesidad de nuestro cliente final. En tu caso será, en tu casa... Eh, simplemente sacar un hojita impresa y de, en, una, en una compañía o en un banco o en cualquier tipo de industria, cada uno tendrá su necesidad. Perfecto. Muchas gracias. Y recuerden que los esperamos en texetera.co Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un gusto grande. Y bueno, lamento los problemas de conexión al principio, pero bueno, finalmente lo logramos. No no lo logramos Bueno, Muy bien, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.